En noviembre una de las citas que tenemos todos en el calendario es la cena y la entrega de los premios de excelencia empresarial que organiza la patronal alcarreña COEC PYME. Hoy se han hecho públicos los nombres de los premiados. El próximo 23 de noviembre volveremos a ver imágenes muy parecidas a estas y es que el Hotel Trip acogerá la reunión anual de COEC PYME Guadalajara en una cena de confraternización en la que se reconoce el trabajo de los empresarios de la provincia un evento que reconoce el trabajo y el esfuerzo... ...de nuestros empresarios... ...siendo los mismos los que premian a sus compañeros... ...este hecho confiere a estos premios un valor especial. Una gala con la entrega de los premios de excelencia empresarial... ...con 15 categorías y una mención especial... ...que tratan de ser un reflejo del éxito... ...del tejido empresarial de nuestra provincia. Nuestra ubicación junto con todo el tejido empresarial de Guadalajara... ...es un referente a nivel nacional e internacional... Sin duda, nuestras empresas están en continuo crecimiento y permanente innovación, logrando ser cada día un poquito mejores, al tiempo que contribuyen a la creación de puestos de trabajo y riqueza para nuestra ciudad y provincia. Y por ello, año tras año seguimos celebrando estos, estos encuentros y el reconocimiento a la labor empresarial ...de todos nuestros empresarios. Dentro de los premios se distingue como Empresa del Año... ...a Finca Río Negro. Tienen 42 hectáreas de viñedo donde se cultivan uvas... ...de las variedades Tempranillo, Chirac, Cabernet Sauvignon... ...Merlot, etcétera, que vendimian de manera manual... ...combinando tradición con las últimas tecnologías... ...con el objetivo de presentar en el vino... ...la identidad del terruño. En todas sus variedades han logrado reconocimientos... ...y están incluidos en las guías más prestigiosas del sector... Los demás premiados en las distintas categorías serán los siguientes. En creación de empleo, Hortisola. En organización empresarial, la Asociación de Consultores Inmobiliarios de Guadalajara. En desarrollo rural, Aceites Delgado. En la empresa familiar, Procroba Valdomino hijos. Como empresa con mayor esfuerzo en formación, se distingue a ID Logistics. Empresa con mayor expansión internacional, Grupo Total Neumáticos. En innovación empresarial, se distingue a Kinesisport. Sport. La empresa más respetuosa con el medio ambiente será Dagu. El establecimiento comercial distinguido es la Carnicería Alimentación María Concha Martínez. En la categoría de mayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales se distingue a Santogal Motor. Como empresa turística se destaca a Aromas de la Alcarria. Como proyecto social, el Banco de Alimentos de Guadalajara. El emprendedor destacado este año será Horizontal Abogados y Arquitectos Guadalajara. Como desarrollo tecnológico se distingue a Clute Ibérica. Y la mención especial será para Laura Domínguez.